Buenos días de nuevo, pues continuamos con esta interesantísima jornada de mujeres portadoras del patrimonio cultural inmaterial y, y voy a dar ya sin más la palabra a Lorena Madrazo, que nos hablará sobre el proyecto de la cería pasado y futuro y el proyecto, ab, ab, perdón, absolescencia, perdón, y su inserción en la cería. Muchas gracias eh, eh, Lorena, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Pues me, primeramente agradeceros mi particio, agradeceros que, que estoy aquí. Yo una semana un poco enferma, pero bueno, voy a hacer todo lo posible porque no se me note y contarlo con todo, con todo el entusiasmo que se merece este proyecto y mm, gracias por, por darme la oportunidad. Voy a compartir pantalla de, de la web, de la web del proyecto de la feria, ¿vale? Vale, genial. Pues eh, os, voy a contar acerca, o sea, eh, os voy a contar acerca de este proyecto. Hoy me alzo como, como la voz de todas las compañeras que están dentro de este, de este buscador de artesanas. Y también pues eh, quiero ser el altavoz de todas las que no están, pero deberían. ¿no? Porque este es el, como el máximo, el máximo, la máxima meta que tiene, que tiene este proyecto. Este proyecto de la cería eh, fue impulsado por Moisés Nieto y su equipo en 2020. Eh, y con esta iniciativa ganó el, el concurso de Madrid Capital de Moda un galardón promovido por el área de Gobierno Economía Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid. <ríe> La feria es, es, es, es, es el Google de, de, de buscar, de buscar artes, artesanas. En principio empezaron con empezamos 160 personas dentro de este buscador y ahora hay más de 180. Eh, el vídeo que estáis pudiendo ver ahora mismo eh, retrata un poco eh, oficios, los oficios que, que a, la, a los que pertenecemos, a los que damos, damos voz. Y, eh, por ejemplo, eh, una, una herramienta muy interesante porque es verdaderamente intuitiva, ya que puedes buscar eh, los, eh, los oficios de, las, de las, los nombres, si te lo sabes, eh, palabras clave. Pues, por ejemplo, puedes buscar por punto, eh, bolillos, mm, cerámica, eh, eh, cualquier tipo de palabra que se te ocurra en el buscador o directamente también buscar por geolocalización, lo cual es una, una herramienta clave muy potente, ¿no? ya que si tienes eh, la intención de buscar eh, geolocalizar a alguien que esté por cercanía, cerca de tu lugar de, de trabajo o lo que sea, pues es bastante interesante. Como veis, todos esos puntitos negros que hay marcados eh, significan eh, artesanas, ¿no? Por ejemplo, voy a clicar uno aquí, eh, Inés, ¿no? Pues aquí se abre su ficha, podríamos clicar sobre ella y nos vamos a, a leer sobre, sobre su persona, ¿no? Es bastante interesante en este sentido tenemos un pasafotos y todos los, y todos los aspectos no relacionados con, con, con la artesana. Sus redes sociales, su web, donde se localiza y demás. Eh, de todas formas... <coughs> perdón. La, eh, como veis, es muy, muy intuitiva la, la aplicación. podemos eh, podemos usar las palabras claves las palabras clave. Eh, a mí me gusta decir que la cería es como una casa para, una casa para todas, ¿no? una casa como con un montón de habitaciones en las que tú puedes llamar a la puerta, entrar, asomarte, ver qué, qué está haciendo ahí la persona ¿no? y, y establecer una, una conversación. Es, es como un lugar de, un lugar de reunión para, para todos. Eh, toda esta idea de, de la cería eh, surgió por parte de Moisés porque él ya tenía pues, su listado de, de, de artesanas con las que trabajaba recurrentemente, pero necesitaba como pues, tenía la necesidad de hacerlo público ¿no? y, y, y de poder compartirlo y de poder llegar a cada rincón de, de, del territorio y añadir a todas esas manos laboriosas eh, imperdibles que tienen algo que contar y sobre todo, pues eso que sea eh, visible para todos, ¿no? que tengan voz y, y, y se pueda apreciar su talento, claro. Eh, bueno, ya os he contado que la búsqueda se puede hacer por oficio y por ge geolocalización. El, el mapa es muy, muy, muy interactivo y muy ágil. Sí. Eh, la, meta es, eh, la meta de la acería es llegar hasta el más mínimo rincón donde se encuentre ese trabajo único. Eh, lo único que necesitamos ahora mismo es un poquito más de, de, de recursos para poder hacer eventos de comunicación y de compartir. Y, y bueno, pues esto es un poco el, el, el buscador de la cería. Vamos a hacer otra búsqueda así. Bueno, la verdad es que está bastante bien montada la web. Os lo digo yo que aparte de ser... Eh, artesana, diseñadora, textil, artista. Eh, me dedico al mundo de, al mundo digital. ¿no? So, soy capaz de, pues, de apreciar estos, estos elementos gráficos también. ¿no? Con su eh, mapa interactivo que funciona perfecto, que suele dar problemas, pero este no, está genial. Eh, con sus palabras de todas las grandes plataformas, fotos buen tamaño. Bueno, es una herramienta poderosísima, sobre todo de visualización y de, y de, y de voz para todas nosotras y, y lo ideal sería poder, poder llegar a, a, a todas, las, todas las manos que tienen algo que contar y que no nos podemos perder para nada en absoluto. Eh, ahora voy a compartir, por otro lado. Otra pantalla que es la web de mi proyecto Absolescencia. Ahora os quiero contar un poco de mi proyecto eh, Absolescencia. Sí, cuesta un poco como de decirlo ¿no? y leerlo. ¿no? Pero para mí es un juego, es un, un, un juego de palabras que viene muy al caso con, con, mi, con mi background vital de carrera eh, ¿no? eh, profesional, pues ya que pues, de, siempre me dedico al mundo digital y es un juego en el que quiero asociar la palabra obsolescencia programada de, pues de, de la mayoría de, de los programas y aplicaciones eh, eh, eh, digitales y eh, la idea justo de llevarlo al caso contrario que es con la producción, creación de... de prendas, objetos que eh, existan para siempre. ¿no? Entonces hay un juego entre obsolescencia, obsolescencia y, y la necesidad, sobre todo básica mía, de llevar, eh, de, trabajar con, de trabajar con las manos. Eh, en pantalla veis eh, eh, un, un vídeo que hice con unos filtros que creé yo misma para co contar... Eh, esas máscaras de ese, ese tapiz tan intrincado, eh, repleto de piezas de porcelana y me hice estos filtros, ¿no? Pues como para poder llegar ¿no? a un público mayor, pues tengo esta estabilidad eh, ganada y la verdad es que me parece como... Eh, que lo tengo que utilizar sí o sí para llegar al mayor público posible, no eh, es el tiempo que nos toca vivir y eh, tenemos que adaptarnos a lo, lo más fluidamente a, a los tiempos, con lo cual si somos capaces de realizar trabajos con con las manos, eh, trabajar el tapiz, eh, pero también somos capaces de pues de contarlo en redes y llevarlo al mayor público posible, pues eh, creo que es como de ley hacerlo, no es, es obligatorio digamos. Entonces, eh, bueno, estos son varios vídeos, no, con los filtros de, de, de esos tapices. Esos tapices forman parte de la prenda misma que llevo yo hecha, que combina dos técnicas que son como mis, mis habilidades más, más fuertes, que es combinar el punto, el punto de dos agujas, siempre sin costuras, eh, junto con el con el tapiz. Eh, y en este caso, si lo veis ahora, hay como pequeñas incrustaciones de porcelana, que fue una colaboración que hice con, con, con la compañía de, de joyería Andrés Gallardo, y que me regaló piezas de porcelana para incluirlas dentro del, del, del, del propio tejido. <coughs> Perdón, para mí el caso es que no, la cosa es que no hay límite, ¿no? Me gusta decir que, que trabajo con... con con la narrativa, con la intuición siempre y con, con ideas abstractas. No me gusta tener mucho plan, plan hecho porque de hecho eh, mi elección manual de trabajar con las manos sobre el telar es, es puramente de corazón intuitiva y, y por eso no me gusta tener como muchos planes. Me encanta cuando me regalan fibras, acojo todo el desecho de otros que les parece que no les sirve para nada. Y me parece un regalo ¿no? porque es una de las decisiones que siempre tienes que tomar como diseñador en cualquier ámbito, escoger los materiales ¿no? y cuando, cuando te llegan pues, pues es un, un, un regalazo. Aparte de usar fibras de regaladas de, de, o sobrantes de otros proyectos, también me, me interesa muchísimo, llevando más allá la idea de, de del, del bien inmaterial, trabajar con proyectos eh, que son perfectamente tra trazables en, su, en, su, en la elaboración de sus lanas. ¿no? En España hay bastantes ya, bastantes eh, empresas, startups, se están dedicando a, a generar sus propios recursos, o sea, sus eh, propias ovejas las esquilan, hacen el hilado, eh, realizan la transhumancia invierno-verano, son los proyectos con los que me gusta trabajar perdón a ver ahora os voy a enseñar unos proyectitos bueno y mi última fascinación obviamente eh, para sustituir al, al despreciable mundo del plástico es eh, la investigación sobre sobre eh, eh, bioplásticos ¿no? y, y eh, materiales eh, biobased o sea basados en, en, en, lo, en lo bio que suelen ser eh, agar, gelatinas eh, sobre todo todo lo que viene de las, de, las algas, de las algas que es bastante interesante tuve la oportunidad de hacer un super curso con, con la gran eh, María Mayo en la que salieron eh, piezas como estas en las que el residuo a la, a la derecha lo veis eh, el, el residuo del café se puede convertir en una especie de biocuero bastante resistente con el cual nos podemos hacer unas chanclas preciosas Podemos utilizar también eh, la cáscara de huevo, el, car el, carbonato, el carbonato cálcico y, y construir nuestros propios cuenquitos, son bastante resistentes. Eh, aquí hay unos ejemplos de cómo reutilizar las bolsas de plástico, eh, que es fascinante, ¿no? Cómo te puedes crear una nueva, eh, pues eso, un recipiente o algo así con, con todas las eh, bolsas de plástico que vas recopilando a, a lo largo de años, por desgracia. Perdón. No, y otro de los ejemplos más fascinantes con los que estoy trabajando es trabajar con el micelio a nivel casero, claro. Eh, hay bastantes empresas ya que están llevando esto muy lejos eh, a través de tejidos, pero bueno, yo me quedo en la fase eh, anterior y, y sigo experimentando con ello. Sí. Ahora os cuento este otro proyecto que bueno yo le llamé body tramas porque es un poco el resumen visual de, de, de todas las piezas que había yo había realizado tejidas, eh, tanto en el telar como o sea, juntando las dos cosas, porque yo lo que hago es juntar las dos cosas. El tejido en, en telar de peine rígido, que es lo que tengo, una herramienta muy rústica, que es la que me vale para hacer casi todo. Yo lo utilizo de una manera bastante poco ortodoxa y... Muy, muy poco arbitraria. Lo levanto, me salto los siglos no, no, no soy nada perfeccionista porque no, no va conmigo esta forma de trabajar. Y mmm, en este proyecto de, de body Tramas tuve la oportunidad de, de trabajar eh, el movimiento que, que para mí estaba relacionado, lo que yo ya había hecho sobre esas prendas, eh, junto con una serie de bailarines eh, que llevaban las prendas. Y, y este fue el resultado. Bueno, la primera imagen es un, una estructura de miembro que, que realicé para, para las fotos, bastante orgánica y, y chula. Y aquí está un poco el resultado. En principio son piezas que podrían estar, eh, o sea, yo cuando hago un tejido, oh, lo no voy a decir confecciono, lo creo, me lo invento, no pienso en, en, en sus posibilidades, o sea, ¿dónde va a ir? Yo lo hago y luego veo si me apetece, pues, por ejemplo. Pues que sea para la pared o que sea para vestir. En este caso, todos eh, han sido llevados al, al, a, la, a la persona porque quería, necesitaba que los bailarines trabajasen con él con su cuerpo eh, y, las, y las prendas. Más ejemplos podemos ver aquí. Y estos, aquí no están todavía ellos interactuando, pero a partir de aquí ya sí que se les ve moviéndose y para mí era esa cosa en, en la que. La conexión mano-cerebro eh, se relaciona totalmente con los movimientos de los, de los bailarines que eran eh, aleatorios, pero tan brillantes y tan perfectos y tan intuitivos que, es, que representaban perfectamente todo el trabajo que yo ya había hecho. Esta es una obra eh, que titulé On Connection, ¿no? eh, estableciendo una conexión, una conexión entre el cielo y la tierra. Está hecha con, con lana... De, de, un, de una empresa llamada Made in Slow que, que, que tienen su trazabilidad eh, perfecta, con sus ovejas, sus pastores, todo. Podemos saber absolutamente hasta el más mínimo detalle acerca de ellos. Y, y aquí tuve la oportunidad de que estos bailarines eh, danzasen ¿no? alrededor de ella. Fue espectacular. Está hecho en el, está construida en el telar de, de peine rígido y como veis, pues eso, ¿no? no busco ningún orden perfecto ni ningún dibujo, sino texturas y un poco una cosa más brut. Y luego al sacarlo del, del telar quería construirlo, o sea, quería manifestarlo como una escultura eh, eh, blanda pero rígida, ¿no? que tuviese su, su peso. Entonces utilicé de mimbre también ves las formas circulares que, que le da esta eh, ergonomía y, y también movimiento, ¿no? Todo es acerca del movimiento. Y la parte de abajo, que es la tierra, ¿no? Es, es, es casi como una piedra. Aquí eh, portando la escultura, más movimiento, más prendas, eh, la misma idea. Yo empiezo en el telar y luego digo, ah pues me pega, venga vamos a continuarlo, esto va a ser un per se, no tengo una idea muy clara desde el principio, me gusta un poco dejarme llevar y confío bastante como en mi método de intuición, montamos unos sets eh, muy básicos, no como, como, como veis, de, de las, los protagonistas eran los, ellos, los, los bailarines Aquí ya empieza la cosa a ponerse como muy interesante, ¿no? Casi como generando piedades y, y todos los cuerpos entrelazados. Un espectáculo. Este, este, esta, esta pieza que lleva, que, que lleva Joan, un magnífico bailarín, eh, me, me gusta muchísimo porque está, está teñida a mano, con, con colores, o sea, con co cochinilla principalmente, y toda la parte del tejido que se ve en el centro... Eh, esta también con restos ¿no? con restos que, han, que, que, pues, que han aparecido eh, em, em, para mí entonces me gusta mucho esta idea de vale, es, todo esto es tu espacio de trabajo no te lo esperabas, pues ahí lo tienes eh, como os contaba eh, eh, tuve la oportunidad de, de entrar en la feria desde el principio eh, con Moisés y, y él contó conmigo para eh, para su desfile de Inspiración Goya, en el que un montón de, de artesanas más hicieron piezas junto a él, co-creamos juntos eh, una serie de, de prendas, bolsos, mantas, cojines y, este fue, y esta fue mi, pues, mi labor. Eh, fueron cuatro tiras de, de, de tejido hecho a mano, lleno de, de, de texturas y de... Y, y demás, y con, eh, empleando eh, lana merino, eh, lino encerado, moer, algodón, muy rico, sobre todo, ¿no? Y utilizando solamente dos colores, bueno, dos tonos, eh, azul y negro. Y el resultado fue espectacular y así lo lucía ¿no? la, la modelo en el, en el desfile. Se convirtió en una, en una sobreprenda. Bueno, me, me, me gustó muchísimo, da, por esto vale muchísimo el, la pena la idea de seguir haciendo crecer la acería la porque es un lugar en el que los diseñadores pueden eh, recurrir y pueden contratar y pueden encontrar esas manos que necesitan para completar sus ideas. ¿No? Es, es, es, es, es, el, es el lugar, así que necesitamos darle muchísima voz. Aquí es... Eh, este fue como mi primer, mi primer proyecto en el que pensé en juntar las dos cosas, el, el, el telar y, y el punto. Y la verdad es que pues, quedó bastante resultón el asunto, sobre todo por la posibilidad de, de poderle añadir eh, micropiezas de, de porcelana al, al rico tejido, ¿no? Son piezas únicas, yo no pienso nunca en, ni en repetir, por, no sigo ningún patrón, porque no, soy, no lo sé, no sé hacer patrones, es todo pues, intuición. Eh, y no pienso en producciones, simplemente pienso, pienso, pienso en, en, en piezas ¿no? y, en, y en sacar de las manos algo donde no había nada, básicamente. Os enseño este otro que me gusta mucho porque tiene unos... Eh, ¿no? en, su, en su formato por detrás una espina como si fuese la espalda de la espina unos huesitos por delante en la parte del tapiz aquí están unos huesitos de porcelana parece muy delicado pero en realidad la porcelana es el material más resistente que hay o sea que no, no hay tanto peligro de, de, de, de, pues de rotura ¿no? y de acabar con ello y esto es espectacular porque tiene un montón de palomitas de palomas azules al vuelo ¿no? que parece que van a emigrar de tu, de tu, de tu cuerpo. <risa> luego hice una serie de bufandas también así completando esta idea y, y esto es un poco este proyecto Naturgemal de tan bonito que, que fue mi primer proyecto de 2016-18, sí, luego vinieron alguna exposición en este espacio, por ejemplo, llamado Araña, <coughs> donde el reto era eh, cómo contar, por eso siempre es tan importante contarles la narrativa, cómo contar eh, las piezas, que sí que son, vale, otra vez es un tapiz, pero tenía tres metros cuadrados de espacio y, y tenían que quedar como, te, tenían que contarse como muy espectacular, ¿no? Entonces pues hay que aprovechar el espacio, los recursos y, y el tiempo. Y esto, y esto fue el resultado, la verdad es que me, me gustó mucho. También le metí eh, naturaleza preservada, ¿no? porque era este momento eh, postpandémico en el que nos habían secuestrado la primavera y yo lo veía desde, desde casa y me parecía todo bellísimo. ¿no? Pero bueno, pues necesitaba un poco sacarlo afuera también. Luego me dio pena ¿no? otra vez volver a pisotearlo todo y demás, porque estaba salvajísimo Madrid, precioso. <ríe> Ay, lo siento. Um, Estas son otras esculturas que es lo que más me interesa a mí ahora hacer, como convertir el tejido, darle forma. Um, y esta es una escultura que, que realicé para una, para una exposición en la que um, le llamé, le llamé Cosmic Dancer porque es como una especie de bailarín. Me hacía mucha gracia siempre que todo el mundo se acercaba a, hacia ella. Estaba colgada como en medio de la sala porque todo el mundo eh, se conectaba a través de la pieza y, y con movimientos ¿no? como si estuviesen bailando entonces al final el Cosmic Dancer ni siquiera era el, el bailarín ni siquiera era la pieza eran las personas que se giraban hacia un lado hacia otro para ver, movían los pies y hacían unos bailes como muy curiosos fue muy divertido <risa> y otra cosa que mmm, puedo contar sobre pues mis producciones, ¿no? eh, eh, realizo trabajo para, para otras personas. Y, y este fue el resultado de, de la interpretación de unos dibujos de una diseñadora de, de moda y, y, así, y así terminó ¿no? en, en estas prendas tan pues, cómo decir, con rotos, con agujeros, eh, vamos, lo que se lleva ahora, no podría decir otra cosa. La verdad es que me gusta mucho trabajar sobre, sobre... Yo no hago bocetos ni planteo mucho, pero cuando me lo dan los demás eh, sí que me, me propone un reto como muy interesante porque siempre suele ser, suelo trabajar con gente como muy abierta, entonces es justo lo que yo necesito. Apertura ¿no? para poder eh, expandir y dejar salir todo lo que uno necesita. Eh... Así un poco, eh, esto era lo que quería contaros, no sé si os lo, os, os lo he dejado claro, yo creo que sí, eh, lo principal era eh, contar el proyecto de la acería y la necesidad de seguir dándole empuje y, y apoyo para llenarlo de ese, ese mapa que habéis visto al principio, de puntitos negros, que sea todo entero, completo y que no haya ningún hueco siquiera en el que, en el que haya un hueco por cubrir, ¿no? porque hay mucha gente, o sea, yo tengo la suerte de poder desarrollarme yo mis propias eh, aplicaciones digitales, comunicación y demás, pero hay mucha gente que no tiene, no tiene este acceso o esta posibilidad y necesitamos su, sus manos también y su sabiduría. Así que apoyad la cería, meteos si no estáis y contádselo a todo el mundo, porque necesitamos más gente. Y yo creo que hasta aquí. Más dos. Esto es todo. Muchas gracias, Lorena. Eh, bueno, ha sido una, una aportación muy interesante. Ambos proyectos eh, son muy interesantes, eh, tanto este proyecto más personal de la obsolescencia como el de la acería. Eh, que bueno nos apuntan, a, nos apuntan hacia muy diversos eh, ámbitos, ¿no? desde, la, desde la artesanía hasta la, la creación artística, en diversas creaciones artísticas, tanto, eh, tanto las artes eh, plásticas, en el sentido eh, más de la confección, etc., como incluso hacia las, las eh, artes escénicas que nos has eh, presentado. ¿no?